Hola. Nos encontramos en el gimnasio de la Universidad Bio Bío sede Concepción, donde se está realizando el proceso de matrículas 2017. Los invitamos a conocer algunas de las historias. Ingeniería Civil Química. Ingeniería en Ejecución Mecánica. Arquitectura. Bachillerato en Ciencias. Un contador público auditor. Ingeniería estadística. Diseño Industrial. En Ingeniería Comercial. En Trabajo Social. ¿No? Diseño Industrial. En primer lugar, eh, sabía que era una buena universidad y en segundo lugar me gusta también el, el ambiente social que se seguía acá. Y además también es como está que Porque me gusta mucho la media curricular que tiene y la historia que tiene de la carrera. Tengo claro que aquí en la región es de las mejores en, en carreras de ingeniería y tiene un gran prestigio en todo el tema de matemáticas. Que una de las mejores de Chile, po. está dentro de las cinco mejores y es la máxima y la menos para mí. Es una buena universidad, tiene buenas becas. Además es pública y me servía más que nada por el tema de la volatilidad. Tiene más opciones de... en realidad es como más sociable, más amigable con todo el tema que es estudiantil. Nos, los profes no son como dioses, entonces tiene una, más, una familiarización más con el estudiante. Eso hace que uno pueda... Entre comillas, como obtener una mejor educación. Elegí al el Vivo porque primero era estatal, ya, y eso estaban las becas, los créditos, esas cosas, entonces fue como que, ah, oh, bacán. Y además como me quedé en la región del Vivo obviamente por el nombre, y era como lo más accesible y todo, y además quedé, y era como la universidad que me entregaba más beneficios. Por eso lo elegí. Me gusta la Maya encuentro que es una gran universidad, sobre todo en ingenierías, está la infraestructura, y en sí me gusta la universidad, todo. Yo soy UBB. Yo soy UBB. Yo soy UBB. Yo soy Nicolás Venegas y yo soy UBB. Soy Nicolás Santaño y yo soy UBB. Yo soy UBB. Mi nombre es Bastiano Queres y yo soy UBB. Magdalena Villalobos yo soy UBB.